Vamos a ver, lo que dije del primer día, que me encanta, me encanta que pongáis cosas de esta, o sea, no, eso nada, luego, el contraste de colores, no sé yo, cómo lo, dime Sara, cómo, qué, cuáles son las reglas y sanciones, aparte de que estáis un poco lejos, que es se, que se una gran muestra de interés sobre... no, que no, que no, no, pero os podéis poner aquí si la cosa es que os pongáis aquí os podéis sentar por aquí el contraste de colores, aquel rojo y negro ese contraste de colores es para que no lo lea nadie entonces vamos a empezar por lo que sí está vamos a decir lo que sí está bien está bien el tiempo el tiempo está bien eh intensidad alta, si ya lo ponía intensidad alta tienes que poner el porqué, justificarlo igual que has puesto arriba gasto energético, gasto de energía alta porque es un juego constante y movimiento esperemos que sea así objetivos motores yo no les cambiaría el tipo de título y pondría esos, esos títulos, sino dejarlos que, los que tenía porque los contrastes, los contrastes de colores estaban bien hechos objetivos mo motores objetivos motores todos los objetivos, la primera palabra tiene que ser un verbo en infinitivo, independientemente de la posición la que ocupan los alumnos dentro. Objetivos de consecución. buscando los ejemplos negativos. Objetivos de consecución. Eso sí parece que está medio bien. Capturar al oponente, intentar avanzar al otro lado de la muralla, tal, tal, tal. Ese está bien. Y objetivo meta, a lo mejor yo es que me he perdido, pero... Eso es lo que iba a decir es. yo, que lo, lo, la meta del juego no lo hemos visto. Eh, y luego en cuanto a los dibujos, pues mira, ya que tenemos diferentes tipos de esos, que unos son cuadraditos y otros circulitos, pues cuando ponéis uno de esos, aparte de otro color, ponéislo con un cuadradito y eso, ¿vale? Eh, Así, básicamente, es de esto de tiene mucho que mejorar. Hombre. nosotros vamos progresando poco a poco. No, es vale. el... ¿Eh? no, sí, directo. directo, claro, no vaya que le te un sofoco, ¿no? <risa> <risa> pues venga, vamos a empezar. Bueno, pues nuestro juego es la muralla china o la araña o el bulldog. Y consiste en, nos colocaremos todo en el campo y habrá dos roles. El rol del defensor y el del invasor. El defensor solo será uno al principio y después los invasores serán todos los demás. Los invasores se colocarán aquí y los defensores se colocarán en la zona delimitada por los conos y solo el defensor se puede mover en esa zona con el desplazamiento que quiera. Los invasores deberán de pasar de esta zona a la otra sin ser pillados por el defensor y el defensor deberá ser pillado. Si te pilla el defensor, el invasor se coloca como defensor y, a, a, y nosotros vamos diciendo ya y vamos pasando de lado a lado sin que se ha pillado y, so, y gana solo el que quede uno o si gana los defensores, pillando a todos. Y las reglas, pues no puedes, si te sales por fuera del campo o por encima del cono vuelves directamente a... te conviertes en un defensor de, de, directamente y si pega una patada intencionalmente o un empujón te sale el juego porque no queremos fomentar la agresividad, ¿sabes? Bueno, vamos a, eh, vamos a ver. Esto pues lo de no fomentar la agresividad. Os puedo decir que en este juego había varios intentos de asesinato. Eh, en el otro pabellón hubo uno que se quedó así esperando, se quedó esperando a que parecía que no. Que le daba igual que pasara, ¿no? Entonces cuando llegó por aquí estaba pasando. El tío era de taekwondo de esto, se puso a hacer medio altura, le dio una patada en el pecho y lo estampó contra la pared. Es como no, no. Sí. O sea, hay gente para ¿eh? Pues venga, empezar. Bueno y aparte esto, si vemos que, que los atacantes están tardando mucho en pasar y se está haciendo el juego pesado porque no ven huecos, haremos una cuenta atrás de 10 segundos. ¿Excepto algunos que han puesto la foto de Primera Comunión? Espero que te ponga allí? No, no, empieza, empieza. Bueno. Luis, da igual que te pongas enfrente. Espera, espera un segundo espera un segundo Gracias. es que ha sido grabada toda la vez venga venga empezad empezad ya venga Oh my God. mete una variante だだだ <laughs> Venga el último grupo. gracias, equipo. Eso el equipo Hay que mirar la No,